Siguen los entrenamientos de los Campeones Nacionales, los Tigres del licey. y me encuentro con Elmer Reyes, campo corto y también juega en la segunda base. Elmer, es tu primera vez en República Dominicana, ¿cómo te has sentido en los entrenamientos? Sí, este, primeramente este, dar gracias a Dios y a ustedes por la, darme la oportunidad y yo me siento bien. Este, eh, eh, mejor dicho, me siento muy bien porque estoy en América Latina, que es muy diferente a Estados Unidos y, y a jugar mi béisbol. Eh, Juegas varias posiciones, es decir, eh, campo corto y segunda base. ¿Se te ha dicho cuál sería tu función a ejecutar con los Tigres del Licey de esas posiciones? No exactamente todavía, pero como normalmente yo he jugado solamente cierto, pues yo creo que puede ser, solamente ser cierto. ¿Es la que más te gusta? No, yo juego las tres y me gustan las tres, y, y para poderlas jugar bien, pues tengo que, que que me gusten las tres. Bueno, hablaste ya de lo bien que te sientes estar en América Latina, un país del Caribe como República Dominicana, estuviste en AAA de Atlanta, bueno, conjugaste AAA y AA. Eh, el año pasado acumulaste muy buenos números y también muy buen porcentaje de fildeo. ¿Algo, alguna limitación que te haya puesto tu equipo de grandes ligas para acá? O quizás algo que tengas que tomar en cuenta para desarrollar y mejorar aquí en la liga. No, o sea, hay, uno aprende siempre a este diario y bueno, el equipo no me, no me puso ni un límite y hasta que mi cuerpo dé y hasta que yo quiera jugar. ¿Qué habías escuchado de nuestra liga anteriormente, el de los jugadores, de cómo se van desarrollando y cómo se van formando aquí en la liga dominicana? Sí, sé. yo he escuchado que esta es la mejor liga de invierno y pues bueno, este, a ver cómo me va en esta liga. ¿Por cuánto tiempo te tendremos acá, si todavía lo sabes, si aún todavía eso no se ha decidido? Por lo menos sería yo creo que como dos meses, para ver qué pasa después. Bueno, un mensaje a toda la gente de los Tigres del Licey y sobre todo a los fanáticos que estaban esperando tu llegada desde que te anunciaron. Bueno, pues que nos apoyen y que vayan a apoyarnos al estadio y que nos animen. Gracias, Elmer. Okay, gracias. Seguimos con más del Licey TV. Gracias.